New Hope, Georgia, 4 de abril de 1977. ¿Sí? Mi marido me llamó y me dijo, cariño, se está acercando un tiempo horrible. Chicos, entrad ahora mismo. Se acerca un tiempo horrible. Una de las peores tormentas en muchos años se está acercando por el sur. Sadie Hearst se apresura para poner a cubierto a sus hijos. Oímos un estruendo horrible. Cuando subí al primer piso para cerrar la puerta, vi un reflejo rojo como si hubiera fuego al otro lado de la puerta. Entonces vi lo que estaba pasando. 72 personas mueren en el choque de un DC-9 de la compañía Southern Airways. Catástrofes aéreas. Tormenta en el sur. Esta historia real está basada en informes oficiales y en declaraciones de testigos oculares. Su tarjeta de embarque. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Me permite ver su tarjeta de embarque, por favor? Por supuesto. Al final del pasillo, a su derecha, señor. Disfrute del viaje. Gracias. Hola. Su tarjeta de embarque. 81 pasajeros iban a bordo del vuelo 242 de Southern Airways, un DC-9 con destino a Atlanta, Georgia. Muchos de ellos eran miembros del ejército de las bases militares de la zona. El capitán Bill Mackenzie y el primer oficial Lyman Keel llevan todo el día transportando a viajeros por el sur de Estados Unidos. ¿A quién le toca aterrizar? A mí no, dijo el capitán. Encendido, señor. Los pilotos suelen intercambiarse las tareas en los días largos como este. El primer oficial, Lyman Kill, se ocupará de este tramo del vuelo. Es un piloto con una amplia experiencia en la marina y lleva cuatro años trabajando para Southern Airways. Antes de su último despegue, la tripulación recibió un informe meteorológico sobre los aeropuertos que se encontrarían en su ruta. Creo que os espero un buen día, chicos. El DC-9 empezó a volar en 1965 para realizar una gran cantidad de vuelos cortos. Sus dos motores se encuentran en la parte trasera del fuselaje y no en las alas. Fue diseñado para despegar en pistas cortas. Tuvimos un día con 13 aterrizajes, lo que significa un gran número de paradas cortas, espacios de 20 y 30 minutos entre cada una, así nos recorrimos casi todo el sur. El cielo llevaba toda la tarde tranquilo, pero el clima empeora. La tripulación está preparada para las posibles turbulencias. Estaba lloviendo en Huntsville y nos dijeron, va a hacer mal tiempo, no sirváis. Así que nos servimos entre Huntsville y Atlanta, que es un trayecto muy corto, y nosotras encantadas de no servir. Me sorprendió un poco que despegásemos cuando lo hicimos. Pensé que rodaríamos hasta el final de la pista y que esperaríamos un poco porque el tiempo estaba muy mal. Pero el avión cogió fuerza y despegó inmediatamente. A las 3 horas y 54 minutos de la tarde, el DC-9 despega en medio de una lluvia muy intensa. El viaje hasta Atlanta es corto y no debería tardar más de 25 minutos. Conforme el vuelo 242 de Southern Airways se aleja de Huntsville, el Servicio Meteorológico Nacional avisa de que el tiempo es mucho peor del que esperaban los pilotos. El sur está sufriendo los efectos de varios tornados. El tiempo en el sureste de Estados Unidos puede ser muy peligroso. Un alto grado de humedad y unas temperaturas muy altas son ingredientes habituales de las tormentas, así que con tanta humedad en el aire y con un alto calor convectivo, las tormentas son muy grandes, asociadas a grandes lluvias, granizo, hielo y vientos extremos. Y de forma inesperada tornados generados por toda esta actividad. Los controladores aéreos de Huntsville tienen ciertas reservas sobre la tormenta que se acerca. Southern Airways 242, percibo un dibujo que parece indicar precipitaciones de moderadas a fuertes empezando a unos 8 kilómetros. Bien, ya estamos dentro de la lluvia. No parece que vaya a complicarse mucho más que ahora, ¿verdad? No es una masa sólida, pero parece un poco más pesada de la que os está envolviendo ahora. En 1977, la mayoría de los aviones de pasajeros estaban equipados con el radar meteorológico Bendix. Se enseña a los pilotos que deben evitar aquellas regiones que parecen despejadas, ya que allí donde hay luz hace mal tiempo. No puedo leerlo, parece simple lluvia, Bill. ¿Tú qué dices? Hay un agujero. Hay un agujero justo ahí, no veo nada más. Los pilotos detectan una zona oscura en su radar, un pasillo a través de la tormenta. Se proponen navegar entre una tormenta muy potente a 14.000 metros. Se avecina mejoría en el tiempo, según el radar. Debemos ir todo recto, ahí. El mejor trayecto que podemos coger es cubrir varios kilómetros más. Pero conforme se acercan hacia el sistema tormentoso, reciben un mensaje pesimista de los controladores aéreos de Memphis. Atención a todos los aviones. Sigma... Tennessee, sur de Luisiana, Mississippi... Sigma significa información meteorológica importante. Es un aviso a los pilotos para informarles de que las condiciones climatológicas en la zona son peligrosas. Allá vamos. Agárrate, vaquero. De repente, la tormenta empeora notablemente. Nunca había oído caer granizo con tanta fuerza. El ruido que hacía al impactar sobre los laterales del avión era ensordecedor. Por favor, no se desabrochen los cinturones. Dentro de un momento terminarán estas turbulencias. El DC-9 recibe los impactos de un granizo del tamaño de una pelota de tenis que resquebrajan el parabrisas del avión. Los pilotos del vuelo salen 242... Tuvieron que elevar el volumen para que los oyeran en medio de este redoble infernal de granizo que estaba agujereando el avión. Los pilotos nunca habían pasado por una situación similar. ¿Por dónde cruzamos? ¿Aquí o salimos? No sé cómo podemos salir de aquí, Bill. Ya, vas a tener que salir. Sí, justo por esa franja. Todo despejado a la izquierda en este momento. Creo que podemos acortar por aquí. Mackenzie y Kill intentan desesperadamente buscar una ruta para salir de la tormenta pero cuando lo hacen, el nivel de emergencia aumenta. El avión pierde toda energía eléctrica. Sin electricidad, Kill tiene que mantener el avión equilibrado sin un horizonte artificial. Pero rodeado por densas nubes es difícil encontrar un horizonte. A Lyman Kill le resulta casi imposible orientarse. Vuelo saden 242, ¿a qué velocidad van? Los controladores aéreos de Atlanta intentan ponerse en contacto con el vuelo de Southern Airways. No reciben respuesta. Vuelos Southern 242, Atlanta, ¿a qué velocidad van? Lo tengo. Lo tengo, Bill. Lo tengo. Lo tengo. Tras permanecer 36 segundos en la penumbra, vuelve la electricidad. Los aparatos vuelven a funcionar y la radio vuelve a oírse. Finalmente, Mackenzie y Kill escuchan la voz del controlador aéreo. Mantengan los 4.600 metros si me escuchan. Mantengan 4.600 metros, Southern 242. El vuelo Southern Airways 242 ha recibido instrucciones para que vuelen a 4.600 metros, pero el avión ha caído casi hasta los 4.200 metros. <risa> Vamos a intentar subirlo. Yo iba mirando la parte frontal del motor izquierdo y veía cómo el granizo seguía dejando cada vez más abolladuras en el carenaje que rodea al motor y en el cono del centro del motor que empezaba a hacer ruidos como si se estuviera parando. Aquí 242, acaba de romperse nuestro parabrisas. Vamos a intentar subir a 4600, estamos a 4200. Vuelos Adarun 242, ¿están a 4200 ahora? El motor izquierdo no funciona. Acabamos de perder el motor izquierdo. ¿Confirman que han perdido un motor y que tienen el parabrisas, Roto? Sí, señor. Dios mío. El otro motor también. También hemos perdido el otro motor. Los dos motores están inutilizados. SDC-9 planea y está cayendo a una velocidad de 16 metros por segundo. Están a 4.600 metros. No les queda mucho tiempo. Lyman Kill agarra fuerte los mandos para sacar al avión de esta tormenta. El capitán Mackenzie debe reiniciar los motores o se verán obligados a realizar un aterrizaje de emergencia. El vuelo Southern Airways 242 no tiene motores y cae en picado desde lo alto. Hay una consecuencia terrible más del fallo en los motores. Habitualmente los motores generan electricidad para los aparatos, las radios y los sistemas hidráulicos. Cuando los motores dejan de funcionar, todos estos sistemas dejan de funcionar. APU en marcha. El APU, la unidad auxiliar de potencia, es un generador de emergencia. Este sistema genera electricidad para el avión pero necesitan más de dos minutos para ponerse en marcha. Cuando el segundo motor dejó de funcionar, yo no era consciente de que estaba pasando alrededor de mí. Simplemente estaba concentrado en encontrar la forma de salvarme. Yo sabía que a veces la cola se desprende en los accidentes y pensé que cuanto más delante me pusiera, mejor. Allá vamos. Al cabo de dos minutos sin sistemas, la unidad auxiliar de potencia empieza a funcionar. Puede que los pilotos no tengan motores, pero al menos ahora, tienen electricidad. Hemos perdido los dos motores. ¿Nos puede facilitar vectores al lugar más cercano? El capitán Mackenzie necesita instrucciones para llegar a un aeropuerto. El avión solo será capaz de permanecer en el aire 6 minutos más. La base aérea de Dobbins está a 32 kilómetros de distancia. Tiene una pista suficientemente larga para un dc 9 Además, tiene servicios integrales de emergencia. Recibido, Sadaron 242. Iré a la derecha, dirección 100. Le facilitaré vectores para una aproximación a Dobbins, pista 11. ¿Qué tiempo hace en Dobbins, Bill? ¿A qué distancia está? ¿A qué distancia está? Lyman-Kill conoce a la perfección la base aérea de Dobbins. Recibió su preparación allí y en aquel momento era su base como piloto de la marina en la reserva. Ha aterrizado allí en numerosas ocasiones. Declara situación de emergencia Bill. En este momento, la familiaridad de Kill con Dobbins es la única ventaja que tiene esta tripulación. A menos de 16 kilómetros se encuentra la ciudad de New Hope, en Georgia. Sadiehurst no ve ningún indicio que indique que va a llegar una tormenta. Hacía un día precioso. Los niños estaban jugando fuera, montando en bicicleta por todo el porche. ¿Sí? Ah, eres tú. Mi marido trabajaba en Atlanta y tenía la radio sintonizada en el dial de Huntsville. Por eso me llamó y me dijo, cariño, se si acerca mal tiempo, mete en casa a los niños. Chicos, venga, entrad. Se acerca un tiempo horrible. Todos dentro. Steven. Coge linternas y pilas. Normalmente el mal tiempo viene acompañado de tornados, de nubes muy oscuras, de lluvia y de granizo, pero no veíamos nada de eso. El vuelo 242 de Southern Airways finalmente deja atrás las nubes de tormenta y sale a una zona despejada. El avión desciende a ritmo constante a lo largo de 2.100 metros. Enciende los motores. Cuando los motores dejaron de funcionar, aumentó notablemente el volumen de trabajo en la cabina. En aquel momento en concreto, el primer oficial era el piloto al mando. Era él quien estaba manipulando los controles de vuelo y quien maniobraba el aparato. Por otra parte, el capitán revisaba la lista de controles e intentaba solucionar problemas. Atención. Hemos perdido ambos motores. No puedo confirmar las consecuencias de este hecho. Solo teníamos dos motores. ¿A qué distancia estamos ahora de Dobbins? Vuelo Southern 242, a 30 kilómetros. ¿Todavía les funciona un motor? Negativo. Ningún motor. No sabía qué es lo que iba mal, pero sabía que algo no marchaba bien. Me acerqué y abrí la puerta de la cabina simplemente para decirles que estábamos listos para cualquier cosa. No lo paralice. Descuida. Bill. ¿Qué está pasando? Ahora no, Casi. Siéntate. Se notaba que tenían miedo. Por el tono de su voz comprendí que tenían miedo, así que supuse que estaba pasando algo muy peligroso, pero no tenía ni idea de qué se trataba. El avión baja hasta los 1.400 metros y continúa a 27 kilómetros de la base aérea militar de Dobbins. Pregúntale si hay algo entre donde nos encontramos y Dobbins. ¿Eh? Pregúntale si hay algo entre donde nos encontramos y Dobbins. ¿Hay algún aeropuerto entre nuestra posición y Dobbins? Saber Airways 242. No, señor. El aeropuerto más cercano es Dobbins. El primer oficial Lyman Kill cree que no conseguirá llevar el DC-9 hasta la base aérea militar de Dobbins. Ha perdido demasiada altitud. Creo que no lo conseguiremos, pero estamos haciendo todo lo posible para intentarlo. Recibido. Bueno, tienen Catarsville. Están ahora a unos 16 kilómetros al sur de Cattersville, que está a 24 kilómetros al oeste de Dobbins. Kill necesita un aeropuerto más cerca. Cartersville parece una buena opción. Cogeremos un vector en esa dirección. Sí, iremos hacia allí. ¿Nos puede facilitar vectores a Cartersville? Bien, gire a la izquierda, dirección 360, e irá directamente en dirección a Cartersville. Los controladores aéreos de Atlanta no ven otra opción. Dirigen el vuelo 242 al aeropuerto de Cartersville. Mientras los pilotos intentan localizar un aeropuerto, las azafatas todavía desconocen para qué tipo de aterrizaje se tienen que preparar. No me han contado nada. Cuando abrí la puerta, todo el parabrisas estaba rajado. ¿Qué hacemos? Creo que hemos perdido los dos motores. Eso me parecía. Bien. casi ¿has dado las instrucciones a todos tus pasajeros? Sí. Me di cuenta de que estaba en una situación de emergencia y sentí que había llegado mi hora. Pero decidí que haría todo lo posible para aprovechar mis posibilidades de vivir. Antes me había hecho con algunas mantas y almohadas. Cogí la chaqueta de piel que tenía arriba e hice una especie de nido, lo más mullido posible. La predicción anuncia tornados y la comunidad de New Hope está preparada para un tipo de peligro diferente. Llevábamos unas dos horas jugando fuera. Entonces mi madre nos dijo que entráramos porque se acercaba mal tiempo. Entramos en la casa y mi madre nos contó lo que estaba pasando dijo que teníamos que bajar al sótano y prepararnos para el mal tiempo que se avecinaba el vuelo 242 de Southern Airways ha perdido demasiada altitud los pilotos han llegado a la terrible conclusión de que al ritmo al que están descendiendo no conseguirán llegar a Cartersville tienen que prepararse para aterrizar ahora mismo voy a escoger un terreno despejado Bill, tienes que buscarme una autopista mejor el primer terreno despejado que veamos no, Bill mira, hay una autopista allí, no veo coches allí, ¿todo recto? no tendremos que usarla Lyman Kill decide bajar el avión sobre una autopista comarcal, la autopista 92 del estado de Georgia. El capitán Bill Mackenzie comunica por radio las malas noticias al controlador aéreo de Atlanta. Vamos a aterrizar sobre la autopista, no tenemos otra opción. El tiempo juega en contra del Southern Airways 242. Dios bendiga. No tienen motores y el primer oficial Lyman Kill prepara el avión para un aterrizaje de emergencia en la autopista que atraviesa New Hope, en Georgia. Alerones. Bajados al 50%. Dios mío, Bill. Espero que lo consigamos. Sin preparación sobre cómo aterrizar un DC-9 sin motores, el primer oficial, Lyman kill realiza un intento totalmente improvisado. Lyman kill es un chico joven que acaba de llegar del periodo de pruebas en el sureste asiático donde era aviador naval. Aprendió las sutilezas de aterrizar en un portaaviones en marcha en el mar del sur de China en mitad de la noche. Ahora se enfrentaba a su mayor prueba, al mayor examen al que había tenido que enfrentarse en su vida como piloto. Voy a aterrizar justo ahí, tío. Hay un coche. Lo tengo. Ya lo tengo. Lo tengo. Prepárense para el impacto. El vuelo de Southern Airways toca suelo en la autopista estatal 92. Cuando la nave tocó suelo, el primer contacto fue muy suave. Fue ligero y parecía que todo iba a salir bien, que terminaría bien. Y de repente rebotó hacia atrás en el aire y se empotró. El avión choca en la localidad de New Hope. Antes de que el avión se parase totalmente, entró fuego por la cabina. Sentí cómo se me quemaba la cara, a pesar de que intenté tapármela con la chaqueta de cuero. Oímos un ruido ensardecedor. Grandes fragmentos del avión 242 de Southern Airways quedan esparcidos por todo New Hope. Oh no. Dios mío. Al cabo de varios intentos conseguí quitarme el cinturón. Me giré hacia la parte trasera del avión y vi un haz de luz. Me levanté y corrí hacia aquella luz. No me podía creer que estuviera vivo. No me lo podía creer. El estado en el que me encontré cuando recuperé el conocimiento fue indescriptible. Estaba sentada junto a la puerta principal. A un lado había un armario y al otro estaba la pared a la que está anclado el asiento principal. Las tres paredes se habían caído y habían hecho una especie de triángulo de fuego. Habían dejado el espacio justo para que cupiera yo. Conseguí ver un haz de luz y pensé, voy a ir por esa rendija de luz, haya lo que haya. La azafata Sandy Pearl también consigue ponerse a salvo y consigue ayudar a otros pasajeros. Los supervivientes se alejan de los restos que siguen en llamas.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 Y después vi a gente que se dirigía hacia mí. No gritaban, no chillaban, estaban callados. Todo estaba en llamas y vi a gente corriendo hacia nuestra casa. Necesito utilizar su teléfono. quería llamar a la policía de la zona o a la compañía o a alguien para comunicar que habíamos aterrizado en algún sitio y que necesitábamos ayuda todo se volvió borroso no paraba de entrar gente tú, ayúdala la cocina y me encontré rodeada de gente. Sabían que estaban en una casa y supongo que se sentían a salvo. Necesitaban que alguien los ayudara. Yo seguía descolocada, no dejé de moverme lo más rápido posible de hacer todo lo posible. Lo recordaré hasta el día en que me muera. Los árboles ardiendo... Los vinos en llamas y trozos de avión. Era irreal. Nunca he visto nada igual y no quiero volver a ver nada igual. 72 personas, incluyendo a los pilotos Lyman Kill y Bill Mackenzie, mueren en el choque del vuelo 242 de Southern Airways. Los investigadores descubrirían poco después una serie de pistas erróneas y de coincidencias que causaron el choque del avión. El vuelo 242 de Sadden Airways se ha estrellado. Los dos motores del DC-9 habían dejado de funcionar. El avión había atravesado una violenta tormenta de granizo durante el viaje que lo llevaba desde Huntsville, Alabama hasta Atlanta. Vi el avión cuando se iba acercando, cuando empezó a chocar contra las copas de los árboles. Al principio pensamos que era un tornado. Vehículos, gente que estaba en el centro comercial y en el parking, chocó contra ellos. Una familia de siete miembros muere en el mismo instante en que el avión impacta contra su coche. Estaba saliendo del centro comercial a la misma hora en que el avión intentaba aterrizar en la autopista. Después creo que chocó contra los surtidores de gasolina y explotó, y todo estalló en llamas. Creo que estaban en el coche y que murieron durante la explosión y el incendio. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llegan pocas horas después del accidente. Se trata del segundo accidente más importante en la historia de Southern Airways. En 1970 el vuelo 932 que transportaba al equipo de fútbol de la Universidad de Marshall se estrellaba en West Virginia. Todos los tripulantes murieron en el acto. Siempre hay muchas preguntas a las que los investigadores tienen que dar respuesta. Las dos preguntas principales que necesitaban respuesta por parte de la junta eran ¿Cuáles eran las condiciones meteorológicas y qué hizo que ambos motores de un avión se incendiaran y provocaran que los pilotos tuvieran que realizar un aterritaje de emergencia en una autopista de una ciudad pequeña? La tormenta en la que entró el vuelo 242 era monstruosa. ¿Cómo es posible que una tripulación tan familiarizada con el tiempo en el sur se metiera de cabeza en ella? Es un agujero, ¿verdad? No parece un agujero, ¿no crees? Los investigadores escuchan las grabaciones de la cabina en busca de cualquier pista sobre las decisiones que ha tomado la tripulación cuando ésta se adentraba en la tormenta. Es un agujero, ¿verdad? No parece un agujero, ¿no crees? Entonces descubren que los pilotos se han fiado en gran medida de su radar meteorológico conforme se acercaban a la tormenta, pero parece que este radar los ha engañado. Todo despejado a la izquierda en este momento, creo que podemos acortar por aquí. Una de las limitaciones del radar que utilizaba la tripulación del vuelo 242 es la atenuación de la señal. El rayo que dispara la unidad de radar para estudiar las condiciones climatológicas y que después regresa es confusa. Esto significa que la imagen que aparece en la cabina y que está observando la tripulación puede que no sea precisa. El radar meteorológico envía ondas de radio. Esas señales rebotan en las nubes de tormenta y vuelven hacia el avión. Pero si las precipitaciones son excesivamente intensas, es posible que las ondas de radio se desvíen. Quizá la unidad de radar interpretó el hecho de que no rebotaran las ondas con la existencia de un camino despejado. Es difícil descifrar estas imprecisiones y si la tripulación depende únicamente o principalmente del radar para orientarse a través de las precipitaciones, es posible que estén tomando decisiones que no estén basadas en información precisa. La tormenta que envuelve al vuelo 242 de Southern Airways es una de las peores que azotan Estados Unidos en los últimos tres años. La tripulación no se enfrentó a un tornado, sino que fue azotada por una Lluvia torrencial y por grandes trozos de granizo. ¿Por dónde cruzamos? ¿Aquí o salimos? No sé cómo podemos salir de aquí, Bill. Lo que Kill y McKenzie interpretan como una zona despejada era en realidad la parte más complicada de la tormenta. Se adentraron directamente en ella. También hemos perdido el otro motor. Hemos perdido el otro motor. Vuelo 242 de Saturn. Repita: repito, hemos perdido los dos motores. Una vez en el interior de la tormenta, los motores del DC-9 fallan. Pero un motor turbofan está diseñado para ingerir grandes cantidades de lluvia e incluso de granizo. Las precipitaciones exclusivamente no tenían que haberlos parado. Los investigadores estudian los restos de los motores del DC-9 en busca de pistas. Necesitan saber si algún fallo mecánico ha causado que los dos motores hayan dejado de funcionar dentro de la tormenta. Al principio me sorprendió que dos motores estuvieran implicados en la causa de este accidente, pero acudí al lugar del accidente con muchas ganas para comprobar en persona si había algún fallo visible en los motores. Bratton Whitney, productor de motores, nombra al Weaver asesor de la investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Se trasladan los restos de los motores al aeropuerto de Atlanta, donde se le realizará una inspección más detallada. Y cuando levantaron los motores verticalmente en el hangar, oí un tintineo y vi cómo caían unas piezas al suelo desde la parte delantera del motor. Me acerqué y recogí aquellas piezas y las reconocí inmediatamente. Eran una parte del High Compressor Blading en el interior del motor. Al Weaver descubre que las piezas caídas de los motores eran las paletas rotas del compresor. Los motores a reacción necesitan aire presurizado para la combustión. Los dos compresores separados en el interior del motor están hechos de un gran número de paletas de acero. Las paletas giran a gran velocidad y obligan al aire a progresar hasta la parte de atrás del motor. El aire presurizado iniciona en la cámara de combustión y crea el impulso. Al Weaver observa que las paletas del compresor del vuelo 242 están muy dobladas o melladas. La forma en que están dobladas revela que resultaron dañadas durante el vuelo, no cuando el avión chocó contra el suelo. Y sabemos que esas marcas y el tipo de mella que podríamos observar con nuestros propios ojos está causado por las continuadas sobrecargas del motor, una y otra vez. Una sobrecarga tiene lugar cuando se interrumpe el flujo de aire que entra en el motor. La presión aumenta entre los compresores, en lugar de hacerlo detrás de ellos. Cuando falta la presión en la parte trasera, el aire de la cámara de combustión se desplaza hasta la parte frontal del motor. El motor pierde momentáneamente la fuerza. A continuación, los investigadores necesitan averiguar si las repetidas sobrecargas fueron causadas por el hecho de que los motores estaban tragando grandes cantidades de lluvia. Cuando un motor traga lluvia, tiene que convertirla en gas antes de darle salida, bombeándola como gases expulsados por un tubo de escape. Este proceso emplea energía y ralentiza a los motores. Los investigadores concluyen que al tener que convertir en gas tanta lluvia, los motores no fueron capaces de mantener suficiente potencia para mover los generadores. Esto fue lo que causó el primer corte de energía. Sin embargo, esto no explica por qué los motores se estropearon por completo. Al Weaver quiere saber si el elevado volumen de lluvia que los motores se vieron obligados a tragar podría haber causado el fallo. Se utilizará el mismo modelo de motor empleado en el 242 de Southern Airways y se le aplicará un 14% de agua. Bien, motores a tres cuartos de potencia. Empezamos. Finalmente, los investigadores aplican sobre los motores niveles de lluvia similares a los de los monzones. Van aumentando desde poca fuerza a mucha intensidad. Bien, eso es, ciérralo. La lluvia no ha bastado para provocar el tipo de sobrecarga que hizo añicos los motores del vuelo 242. Muchas gracias, señores. El motor funcionaba con normalidad, nada fuera de lo normal. Por eso nuestro veredicto es que no podríamos imaginarnos una tormenta de lluvia que pudiera originar más agua. Y eso nos decía que aunque añadiésemos más agua, íbamos en la dirección equivocada. El test de entrada de agua sugiere a los investigadores una nueva sospecha. Hay un agujero, ¿verdad? No parece un agujero, ¿no crees? Granizo. La gente que sobrevive al choque describe haber visto granizo del tamaño de una pelota de tenis. Caía con suficiente fuerza como para romper el parabrisas del avión de tres centímetros y medio. Al Weaver descubre un notable daño a causa del granizo en los carenajes de ambos motores. Empezamos por la parte delantera del avión y observamos que el carenaje de entrada y el cuerpo central que concentra el flujo de aire para que entre en el motor estaban apoyados en ambos motores. Eso nos llevó a sospechar que la existencia del granizo habría podido influir en que se produjera el accidente. Al Weaver sabe que hace falta mucha fuerza para millar las resistentes paletas metálicas de un compresor. Sabíamos, gracias al examen mecánico de los motores, que el granizo en sí no había causado ningún daño al motor. Solo había abollado la parte exterior de la cubierta del motor. Las cuantiosas precipitaciones y el carenaje abollado podrían haber interrumpido el flujo de aire del motor y haber causado una sobrecarga. Pero una sobrecarga no tendría que haber roto un motor entero. Al Weaver sospecha que unos trozos enormes de hielo podrían haber atascado una vía de salida fundamental en los motores del avión, las válvulas de fuga. Cuando aumenta la presión entre los dos compresores, las válvulas de fuga se abren automáticamente para liberar esa presión y para eliminar la sobrecarga. Si las válvulas de fuga estuvieran obstruidas, los motores habrían continuado sobrecargándose una y otra vez. Cuando los motores empezaron a sobrecargarse, la medida que tenían que haber tomado los pilotos era reducir la potencia para eliminar la sobrecarga. Al Weaver vuelve a escuchar la grabación de voz de la cabina y descubre que las circunstancias podrían haber obligado a la tripulación a hacer exactamente lo contrario. Mantengan 4600 metros, vuelo SADER 242. Estamos intentando subirlo a esa altitud. Al Weaver descubre que la tripulación recibió la orden de ascender justo cuando estaba en medio de la tormenta. Mantengan los 4600 y me escuchan. Mantengan 4.600 metros, Southern 242. Para poder ascender, el capitán tiene que aumentar la potencia en sus motores, lo que podría haber empeorado la situación. Pero si la sobrecarga no estaba eliminada y permitía continuar, entonces el motor directamente se rompería en el interior. Estamos intentando subirlo hasta ahí. Aumentar la potencia solo empeoraría la situación. Con sus cavidades de fuga bloqueadas por el granizo, la presión aumentó en el interior de los motores y dobló las paletas del compresor hasta que éstas se rompieron. El motor izquierdo no funciona. Nuestro motor izquierdo acaba de dejar de funcionar. Y cuando las paletas se rompieron en el compresor, ya no había ninguna esperanza de que el motor volviera a funcionar. Los investigadores comprenden ahora cómo es posible que los pilotos leyeran erróneamente la tormenta y cómo es posible que sus motores se estropearan a consecuencia de este hecho. Sin embargo, desconocen por qué los pilotos no recibieron el aviso de que en su camino había una tormenta de aquellas magnitudes. ¿A quién le toca aterrizar? A mí no, dijo el capitán. Encendido, señor. Mientras los pilotos se preparaban para despegar en Huntsville, leyeron el informe meteorológico de Southern Airways. Pero la información correspondía a varias horas antes. Creo que os espero un buen día, chicos. El informe de Southern Airways no contenía información actualizada. Southern Airways no se había suscrito al sistema de actualización de los servicios meteorológicos nacionales. Sí estaban suscritos a un servicio que les requería llamar para recibir la información. Cuando el responsable llamó a aquel número de teléfono para recibir la información actualizada, el número comunicaba y no lo volvió a intentar. Por eso no pudo aportar información actualizada a la tripulación del 242. Southern Airways 242. Percibe un dibujo que parece indicar precipitaciones de moderadas a fuertes. Empezando a unos 8 kilómetros. Que si desde Huntsville se podía haber facilitado mejor información climatológica, por supuesto. Lo que sí hicieron fue aportar información meteorológica específica sobre una tormenta intensa que se estaba desplazando sobre el aeropuerto. Lo cierto es que solo se hicieron cargo de lo comprendido en 40 millas náuticas. Lo que la tripulación necesitaba saber era qué pasaba más allá de esas 40 millas náuticas. Con poca información sobre la tormenta y después de malinterpretar el radar meteorológico, Bill Mackenzie y Lyman Kill continuaron volando a ciegas hacia el interior de una inmensa tormenta. La cuantiosa lluvia y el granizo limitaron sus motores. La tripulación decidió que la única opción que tenían era realizar un aterrizaje de emergencia. Hemos perdido los dos motores. ¿Nos facilitan vectores hacia el lugar más cercano donde aterrizar? Vuelo Saturn 242, recibido. Gire a la derecha, dirección 100. Recibirá vectores para un acercamiento a la pista de Dobbins 11. Cuando los investigadores analizan el trayecto del vuelo 242 de Southern Airways, descubren un descuido más letal. Cuando la tripulación se percató de que no tenían fuerza en los motores hasta el momento del aterrizaje, transcurrieron nueve minutos así que pensando en el proceso de la toma de decisiones dispusieron de unos siete minutos completos para decidir antes de optar por el aterrizaje de emergencia en la autopista. De los vectores de una zona despejada en Atlanta! Tras el fallo de los motores, los pilotos realizaron un giro de 180 grados hacia el oeste intentando escapar de la tormenta. Esto los aleja directamente de la base aérea militar de Dobbins. El cambio de dirección aleja a los pilotos de la tormenta de granizo, pero los aleja mucho más de la pista de aterrizaje. Al hacerlo, pierden unos minutos muy valiosos de vuelo, y cuando los pilotos dejan atrás la tormenta de granizo, vuelven a girar de nuevo en dirección a Dobbins. ¿Hay algún aeropuerto entre nuestra posición y Dobbins? Vuelo Southern 242. No, señor. El aeropuerto más cercano es Dobbins. Si hubieran mantenido la dirección hacia Dobbins en vez de girar o de intentar encontrar otro aeropuerto, probablemente hubiera aumentado la probabilidad de éxito y sin duda también las probabilidades de supervivencia. Recibido vuelo Southern 242. Gire a la derecha, dirección 100. Recibirá vectores para un acercamiento a la pista de Dobbins 11. Cuando McKenzie recibió las instrucciones, el vuelo 242 de Southern Airways llevaba mucho tiempo volando lejos de Dobbins. Simplemente el avión estaba volando demasiado lejos y demasiado bajo para llegar allí. Declara situación de emergencia, Bill. Pero hubo una última oportunidad perdida de salvar el vuelo 242. Los investigadores descubren que justo cuando Mackenzie y Keel recibieron las instrucciones de ir hacia la base aérea militar de Dobbins, se encontraban encima de otra pista de aterrizaje, el aeropuerto Cornelius Moore pensé que aterrizaríamos en el aeropuerto Cornelius Moore yo conocía aquel aeropuerto porque lo había usado para volar muchas veces con nuestro avión entre Decatur y Atlanta los investigadores observan que el aeropuerto Cornelius Moore se encontraba justo fuera del radar de los controladores aéreos de Atlanta no sabían que existía no pudieron dirigir allí el vuelo 242 de Southern Airways porque no lo podían ver en sus pantallas cuando me enteré de que los controladores de Atlanta no sabían de la existencia del aeropuerto Cornelius Moore en Cartersville, me enfadé, porque creo que pasamos a cinco o seis kilómetros de allí. Tenía una pista de 1.200 metros, y aunque algunos controladores aéreos creían que era demasiado corta, seguro que era mucho mejor que la autopista sobre la que aterrizamos. Me enfadé mucho, mucho. Fue una pérdida de tiempo enorme, una pérdida de vidas. Fue muy triste. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte concluye que el fallo catastrófico de los motores Turbofan y el error a la hora de facilitar información pertinente sobre la tormenta a los pilotos son las causas del accidente del vuelo 242 de Southern Airways. La Junta actúa inmediatamente, emite la recomendación de que es necesario mejorar los sistemas de radar meteorológicos a bordo de los aviones y de los centros de control aéreo con el objetivo de describir mejor los sistemas meteorológicos. En los vuelos comerciales actuales, los pilotos tienen a su disposición un radar meteorológico por colores. Es un radar que marca con franjas de varios colores la intensidad de las precipitaciones. El choque del vuelo 242 de Southern Airways también ayuda a comprender mejor cómo deberían reaccionar los motores en situaciones de precipitaciones abundantes. Volvimos a insistirles a los pilotos en la importancia de no permitir que el motor siguiera funcionando en caso de sobrecarga continuada. Si hay una situación de sobrecarga, por cualquier razón, hay que eliminar la sobrecarga, porque si no lo haces y permites que el motor siga funcionando, terminará rompiéndose. En todos los choques aéreos, los investigadores intentan determinar si habría sido posible evitar el accidente. Cuando uno estudia las posibilidades de evitar un accidente aéreo, siempre se concluye que el diseño de los asientos es uno de los aspectos que influyen en la supervivencia. Pero las estadísticas que indican que sentarse en la parte delantera del avión es más seguro que hacerlo en la parte central o en la parte trasera no existen. En este ejemplo en concreto, uno de los pasajeros que sobrevivió, Tom Foster, fue muy astuto y se cubrió la cabeza con su chaqueta de cuero. Además, utilizó una almohada como parachoques entre el asiento de delante y su cara. Probablemente eso le salvó la vida, porque eso minimizó cualquier daño que podría haber sufrido. De hecho, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte cree que si las azafatas hubieran distribuido mantas y almohadas a todos los pasajeros, se habrían producido menos heridos a consecuencia del choque. De todos los choques de aviones aprendemos algo. De este también. Aprendimos que se cortó la comunicación con la aviación civil, con Sadden Airways e incluso con la cabina de SDC-9. Lo que no aprendimos en última instancia es la lección más importante, es decir, el perenne respeto por la madre naturaleza y por lo que la madre naturaleza puede hacer. Han transcurrido 30 años desde el accidente del Saturn 242 en la pequeña comunidad de New Hope, Georgia. Cada 10 años, los supervivientes de la tragedia se reúnen en una iglesia en New Hope. Allí recuerdan a las personas que perdieron la vida y ayudan a otras a asimilar la tragedia. Es uno de los pocos grupos de supervivientes que se mantiene con el paso de los años. Me gustaría daros la bienvenida a todos hoy a esta misa en recuerdo del accidente del vuelo 242 de Southern Airways del 4 de abril de 1967. aquí, en la comunidad de New Hope. Earl D. Johnson. Lyman Keel, Jr. William Waitman.